Bienvenidas, bienvenidos. Estamos esperando estos minutitos y mientras os pedimos que, que le echéis un ojito a esta, a esta captura que tenemos ahí en imagen y también al chat, que también está viendo ya movimiento y hay una, una petición también para, para nombraros. Bien, pues ya tenemos unos, unos cuantos nombres, así que vamos a ir arrancando. Bienvenidas, bienvenidos. Ainhoa, Alejandro, Cecilia, Francisco... José, Manuel, Raquel, Violeta, Yolanda y África. Y algunas personas más que nos vamos a presentar ahora. Por el chat está bien, está ya teniendo movimiento y podéis ir, ir cubriendo mm. la, petición, la petición que hay por ahí. Para que eso luego también ya nos quede registrado. Y nada, vamos a, vamos a arrancar. Uh, bueno, yo soy Sergio Álvarez de Neira y soy parte del equipo técnico de, de esta campaña. Y la otra parte del equipo técnico es mi compañero Marcos Rivero. Hola, Marcos. Muy buenas. Muy buenas. <risa> Y tenemos también por ahí, pues este es el primer, no hoy arrancamos en lo que es el proceso participativo después de haber hecho hace un par de semanas eh, dos sesiones de presentación pública y haber estado ahí metiendo mucha energía con la, con la difusión y hoy pues arrancamos con este encuentro participativo que en un ratito pues le vamos a dar el, el timón de, del encuentro a, a las compañeras y compañeros que van a estar a cargo de la facilitación externa a lo largo de toda la campaña y hoy en concreto pues tenemos por parte de Alumbra tenemos a Fono, hola Fono Hola buenas Y a Maro, hola Maro Hola Y por parte de Pasos tenemos a Isidro Hola Isidro. Buenas. ¿Qué tal? Y a Javier. Hola, buenas. Javier. Bien, pues os pedimos, como en otras ocasiones, que podáis renombraros en, en el Zoom a través del cajetín de la sección de participantes, que suele estar cerca del chat, y si no buscando vuestra imagen, pinchando el botón derecho si estáis con ratón y da, buscando la opción de renombrar. Nombre, apellido y, y organización, en el caso de que estéis, que tengáis algún vínculo con alguna organización. Y pues damos paso a, a las compas de la facilitación, a ver qué es lo primero que nos tienen preparado. Bueno, pues... Pues aquí estamos, estamos... Hemos, bueno, hemos hecho un, aquí como para que registréis y apuntéis un poquito de dónde venís, qué, qué entidad, ¿no? qué entidad os, os acoge, traéis. Y ahora mismo estoy viendo por aquí, por presentaros un poquito también, pues estoy viendo a, a Francisco Saco, que no sé si está por aquí, y, y me gustaría si estuviera. Buenas eh? tardes. Hola. Bueno, viene de aquí, viene de Córdoba. Sí, de y... la Universidad de Córdoba, del Consejo Social. Muy bien, pues nada, un placer. Voy a seguir como, bueno. a medida que vayamos, vayamos entrando, voy a ir recibiendo un poco también a la gente. Y bueno, voy a seguir a Inoa también, a Inoa Void, que ha saludado antes. Que aquí viene la entidad Regenerada Rural eh, Observatorio La Rábida que reside en Sevilla, hola, después por aquí Yolanda, bibliotecaria, Mira, hola, yo, yo estuve un tiempo eh, en bibliotecas también en la universidad, un placer en Sevilla, y África Jiménez, que no sé si está por aquí, hola, que viene del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, del ámbito de la agroecología de Córdoba. Y, Buenas. Bueno, hola, encantada, bienvenida. Gracias. Y bueno, después tenemos a José, a José Gracia, que también lo conozco, hace mucho tiempo que no lo veo, que viene de Utopía, de la Asociación Los Pies en la Tierra y de la cena de Huelva. Bienvenido. Muy bueno, muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Y nada, bueno, aquí también vamos a ir poquito a poco mientras empezamos y que demos paso de nuevo así a que explique un poco eh, su proyecto de nuevo, que estemos ahí mmm, mmm, a ver si se va animando un poquito la gente. Esto es como un poco el tiempo, ¿no? Voy a ir, me toca un poco narrar el, el punto de cómo va llegando, cómo va llegando la gente, de dónde viene. Eh, y no sé si alguna, sé que no hemos dado paso a micro a que, a que bueno, a que podáis presentar, porque también como iban a venir, también si iban a ir sumando mucha gente, no queríamos abrir demasiado, ¿no? Para, para no estar mucho tiempo en esta primera apertura. Eh, por aquí se está sumando Violeta Morales. No sé si está por ahí. Que viene de dos hermanas. Sí. Uh -huh. Corta. Ah, ¿Quién más por aquí? Juan Casiano. Cecilia de la el Calabacino. Está por ahí también. A ver, a ver, bueno, de momento estamos, estos somos los que, los que estamos. Por aquí también está de Madáfrica, Silvia Cruz, que viene de Sevilla. Manolo también de Verde Secuo, que viene de Almería. Se están incorporando más personas. Y sí, yo creo que con, son las 6 y 11. Si, si quieres ir poquito, poquito a poco a empezar ya también, Sergio, ¿cómo, cómo lo ves por los tiempos? Bien, le vamos, le vamos dando. Se seguirá sumando de todas formas. Claro. A, a, gente que, bueno, que no ha podido entrar puntual. Entonces ya, bueno, ya se suman sobre la marcha. Muy bien, pues. Enganchamos ya con, con la presentación y vamos a haceros un breve recordatorio uh, de algunas cuestiones clave, no vamos a repetir ni mucho menos toda la presentación que ya hicimos porque o bien ya, o bien ya estuviste uh, ¿no? participando en una de las dos sesiones que hicimos hace dos semanas o mm, recordamos que, bueno, pedíamos, ¿no? el que para participar en este en este encuentro, pues se hubiese ¿no? eh, visto esa presentación que estaba circulando, la grabación o el documento en sí de presentación. Pero si sí queremos, bueno, recordar alguna, alguna cuestión y eh, avanzaros alguna, alguna novedad ¿no? o algo que está pues, más actualizado. Sobre esto, esto aquí como recoge un poco la, la síntesis, centrarnos ¿no? en, las, en los dos apartados finales, recordar la población objetivo de la campaña, pues que es sociedad civil organizada e instituciones públicas y el impacto esperado que a través de 16 actividades ¿no? que se convoquen públicamente más otro tipo de acciones, pues esperamos eh, alcanzar a 400 personas al menos, con la participación de 40 entidades, organizaciones, sumando tanto las que participen en el proceso participativo con la, como las que bueno, se sumen a cualquiera de las acciones o actividades a lo largo de la campaña, y a la vez pues poder eh, generar impulsar un grupo motor andaluz que quede continuidad a la campaña. Recordamos eh, la parte del calendario de, del proceso participativo, hoy estamos arrancando, iniciando eh, este proceso, eh, en algún momento de, de, del evento de hoy eh, vamos a intentar avanzar la posible fecha de la, la primera reunión de cada grupo motor, entonces os pedimos que pues, vayáis teniendo así a mano vuestra agenda o bueno disponibilidad para... Para esos días entre el 3 y el 12 porque habrá un momento en el que pues, os pidamos que, que cubráis eh, un, un pequeño cuestionario. Durante febrero pues, habrá alguna reunión más de cada grupo motor y ya empezaremos a establecer pues, mecanismos de, de coordinación y por la parte central de la campaña Marzo completo, abril, mayo y primera semana de junio, pues será el momento en el que, además de seguir funcionando cada grupo motor y la coordinación, pues se empiezan a programar eh, actividades públicas y el resto de acciones que, bueno, que, están, que están previstas. Y por último, pues una vez acabada esta, esta parte, incluyendo también pues, algún momento de, ¿no? de, de evaluación, de celebración colectiva, pues de la última quincena de, de junio, entrando un poquito en julio, pues dedicar un tiempo específico a explorar esa conformación de ese posible grupo motor andaluz que le dé continuidad a la campaña. Os presentamos ahora como un diagrama eh, visual, ¿no? Para que pueda dar una, una pista de, bueno, de lo que veníamos avanzando en la, en la presentación. Eh, el, cada circulito, pues es una, ¿no? Sería pues una persona, que bueno que puede participar a título individual y además puede estar pues, digamos, en representación de alguna organización con la que tenga implicación. El número de circulito ¿no? en cada grupo motor es, bueno, es orientativo, eh, no quiere decir que tengan que ser esos y ni que tengan que ser las mismas integrantes en cada grupo motor, ¿no? puede haber variedad. Lo que sí que en cada uno pues, habrá una de esas personas pues, que cumpla... Eh, la función de coordinación y por tanto pues formará parte también del espacio de coordinación que aquí en este diagrama pues está ahí puesto en el, en el medio cada grupo motor y a la vez el propio espacio de coordinación siempre contaremos ¿no? en cualquier reunión que tengamos, cualquier encuentro, siempre contaremos con apoyo de, facilidad, de facilitación externa a través de, de Alumbra y, y de Pasos, con estas cuatro personas que hoy nos acompañan y puede que alguna otra que, que se vaya también sumando a, al proceso y desde la parte de, de SIA, de Soli, pues Marcos y yo somos el equipo técnico coordinador y nos dividiremos para participar en, en, en los cuatro grupos motores, ¿no? Pues una persona participará en dos y la otra persona participará en los otros dos. Y recordar las formas de participación. ¿Qué es? Pues la que entendemos que os ha llamado ¿no? a, a estar aquí en este encuentro, pues digamos la principal, la de mayor bueno, compromiso, la que va a tener más capacidad también de, ¿no? de, de actuación sobre lo que se organiza a lo largo de la campaña, pues es la, el implicarse, ¿no? el involucrarse en, en algún grupo motor. Y aparte hay otras dos formas, sin participar en grupos motores también se puede apoyar con difusión, facilitando contactos, haciendo propuestas, colaborando puntualmente y eh, exclusivamente como organización, pues también se puede, digamos, ofrecer alguna actividad o acción concreta que se tenga programada, que cuente con presupuesto propio, que no necesite del presupuesto que hay previsto para organizar otras actividades propias de la campaña y que se pueda eh, incluir, digamos, bajo el paraguas de la, de la programación de la campaña. Eh, la, el cómo incorporarse al, al proceso participativo pues estamos intentando eh, os, bueno, plasmamos ahora pues, cosas que venimos dándole vueltas para cómo cuidar ¿no? tanto a quienes eh, ya es, os estáis implicando en él y habéis estado en, la, ¿no? en, las, en las presentaciones como a quienes pues os vais incorporando sobre la marcha o se puedan ir incorporando sobre la marcha entonces lo que algunas cuestiones que ya estamos solicitando, pues es el ponerse al día, ¿no? De la campaña eh, en el momento en el que, en el que te incorpores, ¿no? A través de, pues, las grabaciones, o la documentación, actas, lo que, esté, lo que esté disponible en cada momento. El cubrir ese formulario de inscripción que, que habréis cubierto y a partir de este encuentro, pues, también incorporaremos una casilla para que se seleccione al menos un grupo motor en el que se quiera participar ponerse al día del trabajo que haya realizado ese grupo motor a partir ¿no? de la semana que viene pues podrían empezar las, las primeras reuniones y entonces el ponerse al día también desde SIA pues vamos a ofrecer reuniones periódicas de acogida al proceso participativo para bueno pues aclarar no consultas dudas una vez que se haya ¿no? pues, leído esa documentación y que bueno pues la gente se incorpore ¿no? a un grupo motor ya con bueno no, no te, para que no haya que estar repitiendo ¿no? como varias veces eh, por la misma información. Y, pues bueno, algo obvio, pero que queremos plasmarlo, es que bueno, cuando alguien se incorpore, pues le toca pues, respetar ¿no? los acuerdos o decisiones que ya se han, han tomado previamente. Una propuesta que, que, ¿no? que os veremos ¿no? cuando en, las, en estas primeras reuniones, pues será momento también de, ¿no? de estas propuestas como... Pues como, como, como sientan, ¿no? Pero bueno, estábamos barajando la posibilidad de que durante lo que es el mes de febrero, cuando van a ser estas primeras reuniones de los grupos motores, pues pueda haber apertura a que, se, a que se den nuevas incorporaciones con esas condiciones, digamos, con esos criterios y que a partir de ahí, a partir del 1 de marzo, pues que sea decisión de cada grupo motor que decida pues si quieren seguir en, ¿no? recibiendo incorporaciones o ya no, por, por lo que consideren, ¿no? Entonces bueno, eso es un, algo que, que estábamos empezando a barajar y la forma, ¿no? quitando el incorporarse a un grupo motor, las otras formas de, de poder colaborar, pues será trasladando, ¿no? enviando un correo a, a, al, al correo del, del equipo técnico con la propuesta que, ¿no? que se quiera trasladar y desde SIA pues, trasladaremos esas propuestas al espacio de coordinación y al grupo motor o grupos motores correspondientes. Y aquí le doy el paso a mi compañero Marcos. Gracias, Sergio. Vale, Pues vamos a continuar. Y ahora vamos a ver un poco pues, cuáles son las actividades, materiales y acciones ¿no? que vamos a organizar a lo largo de la campaña. Bueno, pues la propuesta que tenemos es organizar lo que ya adelantaba Sergio, ¿no? de 16 actividades públicas de sensibilización social. Bueno, que pueden ser charlas, pueden ser talleres, pueden ser mesas redondas para discutir sobre algún tema, eh, pueden ser presentación de iniciativas. Eh, eh, y bueno, y en ese sentido veíamos que, que, bueno, que la gente que nos vamos incorporando al proceso, pues podemos tener pues, diferentes niveles de comprensión acerca del enfoque que estamos manejando, ¿no? de resiliencia local y justicia global ante el actual proceso de colapso de la civilización industrial. Y en ese sentido, pues creemos que también puede ser interesante el plantearnos de que algunas de estas actividades públicas de sensibilización social, pues también nos puedan servir de cara a formación interna para las propias personas integrantes de, de este proceso participativo. ¿no? Esta, esta, este tipo de actividad... Eh, eh, en la propuesta que os hacemos sí que consideramos que, que debemos de trabajar todos los grupos motores, ¿no? como que es como la actividad principal a trabajar. Pero además también os proponemos pues, otra serie de actividades, como es por ejemplo la elaboración de materiales audiovisuales y escritos de sensibilización social. Pues nos referimos pues, por ejemplo pues a la grabación de charlas cortas que se puedan viralizar y tengan impacto o a la publicación de artículos o entrevistas en medios de, de comunicación, donde también consigamos tener un impacto. Al mismo tiempo, también, el diseño y participación de actividades de sensibilización social por redes sociales y medios de comunicación. Pues nos referimos, por ejemplo, pues, a diseñar una campaña de memes eh, o de vídeos cortos eh, a través de las redes sociales o a través, por ejemplo, de participación en programas de radio, en emisores locales o emisoras autonómicas y por último también la organización de acciones de movilización ciudadana, ¿no? que bueno, que ahora eh, en las circunstancias que estamos con la pandemia, pues fundamentalmente creemos que um, serán virtuales pero bueno, tampoco descartamos que en algún momento, pues, si veamos si vemos la oportunidad y la pertinencia, pues también podamos eh, plantearnos algún tipo de movilización presencial. ¿no? Y, y bueno, eh, recordar solamente lo que ya apuntaba al principio, ¿no? que, que los grupos motores pues, también decidirán en función de su disponibilidad y energía, pues si pueden asumir los cuatro tipos de, de actividades, o, o asumen uno, asumen dos. Eso ya se irá viendo a lo largo del proceso, pero sí que creemos que la primera, por eso lo señalábamos así en el color naranja y destacábamos que, que era importante que, que sí que fuese asumida por los cuatro grupos motores. Vale, y ahora eh, voy a explicar brevemente un poco pues, dos, dos roles que ya, que ya empiezan a estar presentes ¿no? en el proceso. Por un lado, los integrantes de los grupos motores, que que seréis vosotras y vosotros, y el equipo técnico de SIA, que, que como ya adelantaba Sergio, pues somos Sergio y yo. ¿no? Vale, en relación con los integrantes de los grupos motores, eh, bueno, ya esto ya lo ha comentado Sergio, se puede participar tanto a, a título personal como en representación de alguna organización, iniciativa, iniciativa o institución, se puede, ser más de un, se puede ser integrante de más de un grupo motor, es decir, Cualquier persona o organización puede participar, los grupos motores que, que, que pueda y quiera. Eh, el objetivo será contribuir pues, a la organización de todas estas diversas actividades, materiales y, y acciones, poniendo en primer lugar el foco en el objetivo de su grupo motor, aunque entendemos también que muchas veces pues, lo que se organice podría cumplir también al resto de objetivos de la campaña. ¿no? En ese sentido, eh, creemos que, bueno, que, que los grupos motores pues deben de priorizar su objetivo, pero no queremos que los grupos motores se, con, se conviertan en compartimentos estancos, ¿no? sino que a lo largo del proceso creemos fundamental que vayamos construyendo por una, una visión y una estrategia común que sea coherente. ¿no? Y bueno, eh, cada integrante pues, puede proponerse voluntariamente pues, para asumir distintas responsabilidades, como es el rol de coordinación, o el rol de cuidado de eje transversal, que inicialmente proponemos el, el enfoque de género, de diversidad cultural y de sostenibilidad ecológica. En estos roles ya entraremos a explicarlo en la primera reunión de, de cada uno de los grupos motores y también podrán asumir pues, otro tipo de responsabilidades como la de tomar acta en una reunión o, o gestiones varias derivadas de la organización pues, de las actividades, los materiales o las acciones que... Que, que vayamos concretando. ¿no? Y por nuestra parte, en relación con el rol del equipo técnico de, de Soli, pues decir que, bueno, que nuestra intención es acompañaros eh, y ofrecer a, apoyo técnico pues, con, con distintas tareas, ¿no? como por ejemplo pues, con facilitar o, el uso de las herramientas de trabajo online, facilitar contactos de ponentes y de personas o empresas que puedan hacerse cargo de los servicios técnicos que vayamos necesitando, por ejemplo, a la hora de diseñar materiales, eh, propuestas de contenido, mensajes, ideas, fuerza apoyaron todo lo que es, supone la formación interna sobre este enfoque, la facilitación también pues, de todo el trabajo técnico derivado de la organización de las actividades, la difusión en redes sociales y medios de comunicación y la gestión del presupuesto de la campaña. ¿no? Y destacar también pues, que nuestra función pues, será pues, la de velar porque por tengamos una visión y una estrategia común. Que se refleje coherentemente pues, en todo lo que vayamos haciendo, ¿no? la programación de actividades de la campaña, en los materiales, en los mensajes e ideas fuerza de la campaña, así como en las acciones de movilización. Vale, pues muchas gracias por, por atender y nada, seguramente a lo mejor hayan surgido alguna duda. En ese sentido, Sergio y yo pues, nos ofrecemos una vez que que cerremos la sesión de hoy en torno a las 8, pues a quedarnos un ratito más pues, con las personas que, que tengáis dudas o interés de profundizar en alguno de los aspectos que os acabamos de presentar y resolver, pues, dudas, pues, vale. Así que nada, ahora ya os dejamos paso con el equipo de facilitación y con el siguiente punto, que es de presentación de la facilitación y, y de cómo continuar el orden del día con... con con Fono y con Isidro. Vale. Bueno, pues ya aquí vamos viendo un poco, de, un poco más de información, ¿no? De, de, ¿no? de qué va esto, como las, las instrucciones, un poco del juego, ¿no? Vamos viendo un poco más. Eh, quizá eso, presentarnos un poco, ¿no? La parte de facilitación. Bueno, yo eh, soy Fono de parte de Alumbra y, y bueno estaré acompañando a uno de los grupos motores y aparte de la, la coordinación de los grupos motores con SIA y las reuniones que tengamos un poco de coordinación de toda la campaña. Si queréis iros presentando, Isidro, por ejemplo. Sí, bueno, yo soy Isidro, de, soy de la Asociación Pasos ¿vale? y también voy a estar como como Fono, en otro grupo motor y, y también en la, la coordinación. Al vale, igual yo, yo soy Javier también, de Pasos, de la entidad de Isidro, y igual pues estaremos acompañando en un grupo motor y en las reuniones también de, de coordinación. Y Maro. Y bueno, yo soy Maro, que me habéis conocido un poquito antes, y igual eh, soy de Alumbra junto con Fono, eh, somos otros compañeros más y otras compañeras que, que igual pues más allá de Fono y de mí pues de vez en cuando puede que, que asistan ¿no? que vayamos así intercalando un poco los roles y también pues estaré en, en un grupo motor acompañando como referentes y, y en esa coordinación ¿Ya? vale sí. y bueno, bueno si mira que Sí, también comentaros que de pasos van a estar también dos, eh, dos compañeras, ¿vale? Paloma Zamora y, y Alicia, que nos estarán también echando una mano, pero que hoy nos ha tocado estar a, a Javi y a mí. <ríe> vale, bueno, dale. Vale, pues contaros ahora un poco eh, la agenda así de lo que queremos trabajar hoy, lo que queremos eh, hacer. Eh, primeramente. Eh, queremos a través de una dinámica que, que la llamamos como un cuchicheo, eh, conectar un poco con la con la motivación y, y, y un poco las expectativas que tenemos, ¿no? Que os trae aquí, que, porque os parece interesante esta campaña. Y, y esto lo haremos como bueno, una dinámica así pasando en un par de rondas, por un par de salas, con, con otras personas, de que vais a poder compartir un poquito y luego y luego traer. Eh, frases y, y palabras significativas que, que habéis escuchado, que os han resonado. Y luego entraremos a, a, a profundizar un poco más en cómo es el, eh, el, el sueño de, de la campaña, a soñar un poquito la campaña, a conectar con, eh, con, con posibles acciones, con... Eh, con algo un poco más, más ya definido dentro de cada grupo motor, ¿vale? Vamos a separar en cuatro grupos, en cuatro espacios, cuatro salas, en las que vamos eh, a través de un, un, digamos, open space, espacio abierto, vais a ir poder eh, moviéndoos de una sala a otra y, y podremos tener 20 minutos para ir, ir compartiendo diferentes, eh, bueno, pues, propuestas, eh, acciones, y cada grupo motor estará centrado un poco en... en en, en un foco, ¿no? En un foco, en un objetivo, en ver cómo, cómo ir creando ese objetivo en, en relación a las acciones que queremos traer a esta campaña. Y posteriormente haremos una apuesta en común de lo que se ha movido en estas cuatro salas y para que todas, aunque no hayas estado en una sala, puedas ver qué es lo que se ha, qué es lo que se ha movido, qué, cuál es el enfoque y, y puedas tener información de decidir en qué grupo motor. Que quieres, te quieres meter, ¿no? Como ya habéis visto, hay diferentes maneras de participar. Puedes estar en varios grupos motores, eh, pero quizá hay algunos que te resuenan más o que quieres implicarte más a fondo y otros en los que igual dices, bueno, me, me parece interesante, pero igual entro de vez en cuando y no voy a estar tan, tan, tan implicada, ¿no? Entonces, después de esta compuesta común, volveremos a hacer otra ronda de entrar a los grupos motores y... Y nos gustaría, de, en, en, en poquito tiempo, porque posiblemente nos quede poco tiempo ya para, para, para dedicar, será básicamente reconocernos, vernos que estamos aquí, oye, eh, estamos en este grupo motor y dar una propuesta de cuál será la fecha de la siguiente reunión, donde ya empezaremos a trabajar en ese grupo motor, ¿no? Es un poco básicamente la idea de lo que queremos hacer. Vale, ahora iremos explicando todas las, las dinámicas y los pasos poquito a poco porque ha sido como así muy rápido lo que he dicho. No sé si queréis añadir alguna cosa más, compis, o paso a explicar la, la dinámica del cuchicheo. Os vamos a meter de manera aleatoria eh, en unas salas en las que estaréis, eh, creo que con eh, estaréis tres personas y vais a tener pues, alrededor de seis o siete minutos ronda vamos a hacer dos rondas y la idea la idea es compartir eh, cuál es tu motivación qué valores qué expectativas que te trae aquí qué es lo que te interesa de esta campaña y cuáles son tus aspiraciones y expectativas en este proyecto vale responder a estas preguntas o, o bueno desde aquí no es necesario responder pero como preguntas generadoras para para compartir en, en modo ronda, digamos, ser conscientes de que tenéis 6-7 minutos y que la sala caducará, cuando llegue al tiempo caducará y, y os pasarán inmediatamente, se os pasará a otra, a otra sala. ¿vale? Después de estas dos rondas, haremos una recogida de, de las palabras y frases que han resonado, que las has podido decir tú, te han podido venir a ti o las ha podido decir otra persona. Y esta recogida os vamos a pedir que la hagamos en el chat general, cuando ya volvamos a estar todo el grupo, en el chat general, ir, ir escribiendo alguna de las cosas que sean que, que han aparecido, ¿vale? En estas salas. Yo creo que sí, que esto también nos sirve un poquito para, para eso, conectar con nuestros, con nuestro interés y también conocernos, ¿no? Por eso, sí, con esos dos objetivos. De, mm. y empezar a, a hablar entre nosotros y nosotras, ¿no? Claro. Vale, pues vale pues, a ah, recordaros que en, en el chat, eh, preguntas que haya, va a estar abierto ahí el chat y vamos a ir gestionándolas eh, en la medida de que veamos que, que se puede ir dando espacio a esas preguntas, ¿vale? Entonces yo creo que yo pasaría a, a, a las salas y que, y que se pudiera empezar a, a hablar un poco las salas. Volvemos. A la sala principal. Vale, estupendo. Pues espero que hayan salido cosas muy interesantes, muy bonitas y motivadoras y, y hayáis, por lo menos, podido expresaros un poquito. Tiempo reducido y así como en modo juego express. Pero para dar un poquito de, de espacio a, a esto. Ahora lo que os pedía. Y os, y os vuelvo a pedir, es que estas eh, palabras o frases que, que os han parecido significativas, os han resonado, que las escribáis por el chat, ¿vale? Así yo las puedo ir leyendo y, y, y todos los, vamos las podemos ir leyendo todas. Vale, ya tenemos para ahí visibilizar y educar para el decrecimiento, defender a las generaciones futuras, consolidar redes también otra ha salido en donde yo está al principio desarrollar redes de redes que me ha encantado crear comunidad, practicar facilitación, nuevas narrativas, conectar, aprender de otras facilitadoras, nuevas miradas, unir personas, momento de moverse, también he salido en donde yo está, que se vea todo el movimiento global que hay, ¿no? wow Cuántas cosas conocer gente de toda Andalucía, gestionar desde la sociedad, cultura gallana, hacer en colectivo, el reto del online, también interesante, ahí estamos, una oportunidad, buscar puntos en común, sumar por puntos en común, llegar a sectores claves, aprender herramientas de trabajo social, facilitación, Continuidad, vivir el propio proceso de grupo, mm, qué interesante, superar el bloqueo, wow, construir estrategias para lo que estamos viviendo y lo que viene, genial, semillas, crear espacios coherentes para chiquis que sirvan de referencia real, aprender todos con todos, wow, qué cantidad de cosas, tenemos más en común de lo que creemos, pero hay que... Pero hay... Hay que comunicarse, entiendo. Compartir, transformar, dialogando. Autosuficiencia, autoorganización. Ir más allá de la respuesta institucional. Wow, Sí que ha dado, ¿eh? Sí que ha dado. En, en, en, un, un, en un ratín todas las cosas que han salido. Pues muchas sí. gracias. A ver, ¿un nuevo mensaje? Sí. Tener herramientas para concienciar, ¿no? Tener herramientas o sea, para que... concienciar. Eso es mm. Mm, interesante. Muchas cosas sobre, sobre herramientas, sobre, sobre, la, sobre el diálogo, sobre compartir, sobre la colectividad. Me encanta, la verdad. Mm. Autosuficiencia, nuevos modelos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir, sí. Vale. Muchas loco. gracias por todo esto que habéis visto. Y compartido. muchas gracias. <ríe> Qué guay. Cojo cojo el turno de palabra. Dale, eh, ¿sí? Vale, bueno, pues tras todos estos compartires, ¿no? Que también que también se ha hecho como el objetivo de, de iros conociendo, ¿no? Porque como el, un reto, ¿no? De los que ha salido también esta, en este cuchicheo es el reto del online. Cómo como nos podemos conocer, ¿no? Que no es lo mismo estar todas en una sala y, y poder compartir, ¿no? Y estar un, Sintiendo, ¿no? Esa energía, pero, pero bueno, aquí de alguna forma también crear ese calor, pues es lo que también intentamos, ¿no? Desde así, desde, desde la organización. Entonces, eh, la idea es seguir un poquito con, con grupos y vamos a hacer ahora una dinámica que se llama del espacio abierto, aunque, bueno, el espacio abierto eh, ocupa en el tiempo como se le dedican dos o tres horas, pero queremos a, como desde eh, de, de un sitio simbólico recoger un poquito toda esa sabiduría ¿no? del grupo y entonces para ello mmm, queremos dividiros ahora en cuatro salas. Vamos a, a repartiros, eh, vamos a hacer como un paseíto que ahora os explicaré para ver qué son esas cuatro salas, ¿no? que la idea es ...que la, cada sala corresponda a un objetivo, ¿no? que ha traído SIA. Eh, los objetivos, no sé si os acordáis, ¿no?, los cuatro objetivos que corresponden a los grupos motores que queremos configurar... ...que, que está relacionado también con, con cerrar eso hoy, para poder ya trabajar cada una en su grupo de trabajo. Entonces, bueno, la idea del de, de, espacio abierto también es ir bajando un poquito... ...todo lo que tenemos en nuestras cabezas, compartirlo... Eh, ...dar un paseito por una sala, por otra... Y, ...y de ahí ver un poco qué es lo que me, más me puede resonar... ...más me puede motivar... ...y también que en las otras salas si sí me puede inspirar algo, ¿no? ...que me sirva también para mí... ...para, para que me sume, ¿no? ...para que nos sume como, como grupo... ...y bueno, las cuatro salas... Eh, ...cada una de ellas lo que he dicho corresponde a, a, a los objetivos ¿no? en común del grupo motor, una de ellas va a ser visibilizar el colapso, otra va a ser las estrategias para colapsar mejor, que, que me encanta me encanta como esa definición, ¿no? eh, otra va a ser las narrativas ¿no? que, que ya existen, que ya hay, cómo construir nuevos relatos, y la otra es también las experiencias que ya se están creando, que, que, que se están iniciando, que ya llevan un, un tiempo atrás ¿no? Como, como referentes. Y entonces no sé si aquí, Javier, sí. que tú también estás conmigo y me gustaría como, no sé si ahora me viene, eh, si dar paso a Sergio o visibilizar un momentito la pantalla de origen de, de las salas. Venga. Podemos hacer las dos cosas. Empiezo yo y ahora le doy paso a Sergio, si quieres. Venga, ¿Vale? perfecto. Venga, comparto sí, aquí. Javier, empieza, sí. Y perfecto. La idea, en realidad, eh, lo ha comentado Maro, va a ser muy rápido. Eh, ahora vamos a hacer un recorrido guiado, todos, todas juntas, en el que vamos a ir eh, pasando. Vamos a hacer primero una introducción y luego vamos a ir pasando por cada uno de los grupos motores, por cada uno de, la, de, la, de los objetivos, para entender un poco mejor eh, cada uno de, de sus grupos motores. Y después vamos a hacer una pregunta reflexiva y ya, como decía Maro, vamos a ir a las salas. En esas salas, ya hablando ya de aspectos más técnicos, si sí, cuando mm, queréis ir a otra, podéis empezar por la que más apetezca. Cuando queréis ir a otra, eh, como antes había comentado Sergio, si no puedes, ahora Sergio, tú puedes montar otra la imagen. Salís, eh, tenéis que darle a, a, a salir, pero solamente a, a la sala de grupos pequeños, no a, a toda la reunión, porque si no os salís de todo el Zoom. Y, y ya Sergio va a estar en la, en la sala central y él o, o, o volverá a entrar a la que elijáis. ¿Vale? Quedarás un poquillo con, con los números, ¿vale? Uno, visualizar el plazo dos, estrategias para pasar mejor tres, narrativas para el cambio cultural, y cuatro, experiencias de iniciativas ciudadanas. Entonces, si quieres, Maro, empezamos un poco con el recorrido guiado. para sí. Venga, pues vamos a hacer como esa introducción un poco a esas alas, antes de, antes de ir. Sí, la, la, la idea también es hacer como un viaje, eh, eh, como que permitiros también explorar, ¿no? indagar, más allá de que igual alguien ya tiene, tiene claro dónde quiere Quiere estar, ¿no? Pues igual también puede mmm, darse una vueltecita por las otras salas para ver qué, qué sinergias se pueden establecer, ¿no? Y bueno, y empezar también a soñar juntas, ¿no? Eh, de nuevo como objetivo seguir conociéndonos dentro de, de este online y seguir generando un poco de vínculo. Vale, sigo comentando un poco, ¿no? La parte más de, más de objetivos, ¿no, Maro? Uh -huh. Dale, dale. Sí. sí. Bueno, bueno, como sabéis, bueno, pues al final eh, los lo, lo objetivos de la campaña, pues ya lo ha dicho antes Sergio y, y Marcos, ¿no? Pues tiene que ver con sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para la resistencia local y la justicia global, ¿no? Ante al, el actual proceso de colapso. Y bueno, los objetivos más concretos, pues vamos a ir yendo ya uno, uno a uno, ¿no? Que tiene que ver con visibilizar el, el colapso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Visibilizar el actual colapso de la civilización industrial? Aquí bueno, pues vamos a plantearos una serie de preguntas. Un poco, La idea es que, que vayamos entrando un poco ¿no? en qué cosas se pueden hacer en cada, en cada uno de los grupos. ¿no? Bueno, pues unas preguntas que nos podemos hacer ahora es ¿Qué pretendemos conseguir visibilizando el colapso? ¿Por qué es importante? ¿Qué aspectos o temas podemos usar para visibilizar el colapso? ¿De qué manera se podría hacer? nos vienen verbos, que esto es una propuesta de, de, ¿no? de cosas que se pueden hacer, ¿no? pues visibilizar, sensibilizar, concienciar, aprender, informar, denunciar... Bueno, son algunas ideas. E igual que las temáticas, porque al final las temáticas no es que un, un grupo motor vaya condicionado a, a unas temáticas, pero bueno, quizás estas temáticas pues, son susceptibles de ser visibilizadas, ¿no? Por pues la crisis energética, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. ¿no? Est estas son cosas que se pueden, quizás, trabajar en este grupo. En el de estrategias, Marón. Eh, sí, pues aquí también, bueno, estrategias para colapsar mejor. Pues todo es así como un plano general, ¿no? Hay abierto, visibilizar y debatir estrategias, tanto públicas, públicas comunitarias y comunitarias para colapsar mejor. Incrementar la resiliencia de las poblaciones y los territorios con de justicia global, con esos objetivos generales, ¿no? Que trae SIA. Preguntas así abiertas que, que enfocamos, qué queremos cambiar o dónde queremos influir y qué queremos conseguir con ello. Cuáles son las variables críticas que lo permiten y así posibles verbos que puedan inspirar, sensibilizar, formar, facilitar, implicar, escuchar, incluir, empoderar, crear, vínculos de apoyo y cooperación, soñar, indagar, diseñar, desarrollar, implementar, gestionar, promover estableciendo conciencia. Y las temáticas, bueno, pues. Ah, ah, vale. Las temáticas, así como ejemplo, pues todas las que, las que ofrecemos aquí, ¿no? Y más eh, que eso puedan ocurrir. Esto record, recordamos que es como un alimento, que no queremos que sea como que constriña, sino que al contrario, que abra también con, en relación a, a este marco, ¿no? Agroecología, transición energética, educación ecosocial, recuperación de... Salud, Populares, natación, economía de los cuidados, reducción de la jornada laboral, reparto del empleo, de la agenda, agenda 2030, la relocalización económica y la facilitación de grupos como herramienta de transición ecosocial. Todo, todo esto eh, dentro de cada sala eh, lo iremos también comentando, ¿vale? Para que tampoco os abruméis ahora con, con, esta, con este recorrido. Sí, esto es solamente para. Para empezar a, a ver dónde nos. qué cosas nos empiezan a resonar un poco más, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué grupos nos empezamos a abrir un poco más para, para, bueno, para, para empezar desde ahí, ¿no? Ahora, cuando, cuando nos vayamos a las salas. Pues tenemos aquí el de narrativas, ¿no? Que al final, o sea, el objetivo de este de grupo es deslegitimar el relato hegemónico de, de la modernidad capitalista y legitimar aquellos relatos que ponen en el centro el cuidado de la vida, ¿no? Aquí nos hacíamos algún, algunas preguntas para ahora, ¿no? Pues cómo podemos deslegitimar de ese relato hegemónico, ¿no? Y, cómo, y qué podemos hacer, ¿no? Para legitimar aquellos relatos que ponen dentro de la vida, ¿no? Cómo lo podemos hacer. Aquí, pues, de verbos, pues aquí tenemos informar, sensibilizar, reflexionar, escuchar, construir relatos y, bueno, pues cualquiera que nos ocurra ¿no? en esta línea. Y, y las temáticas, ¿no? Por, pues pueden ser de crecimiento, feminismo, psicofeminismo, buen vivir, antiespecismo... Del y bueno, por los que nos estos u otros, ¿no? Y bueno, y la última, la última sala, la de experiencia, que no por ello, menos importante la de experiencias de iniciativas ciudadanas, y aquí bueno, se trata un poco pues de visibilizar experiencias de iniciativas ciudadanas andaluzas que incrementen la resiliencia local y justicia global construcción de alternativas, defensa del territorio y luchas ecosociales. Posibles verbos que inspiren: visibilizar, formar, crear círculos de apoyo y cooperación, implicar, tejer, soñar, indagar, desarrollar, implementar, promover, establecer la conciencia. Y así una pregunta que pueden salir mal, ¿no? Pero esta así como a priori, ¿qué, qué iniciativas y estrategias ciudadanas conoces que apoyen? ...al desarrollo de la resiliencia local y la justicia global. Y bueno, después la temática de ejemplo, ¿no? Pues desde economías transformadoras... ...plataformas ciudadanas en defensa del territorio... ...plataformas ciudadanas por derechos y libertades de ciudadanas... Inicia ...iniciativas comunitarias surgidas a partir de la pandemia... ...comunidades energéticas rurales... ECOALDEAs, comunidades intencionales, cohousing... ...y centros sociales autogestionados, así como... Como para empezar, ¿no? Eh, sí. Y bueno, estas ser, serían cuatro salas. Sí, y, dale, dale, Javier, si quieres. Sí, luego hay un par de objetivos que, que, que tiene la campaña, que tiene el proyecto, ¿no? Que, que se van a trabajar tanto transversalmente como, como después, ¿no? O sea, que y que a muchos de, y, y a muchos de nosotros nos motivan, ¿no? Que es el, Todo esto también es útil para fortalecer el trabajo en red, ¿no? Al final, nos permite construir esa resiliencia ya entre, entre nosotras, ¿no? Y también, pues, bueno, la idea que ya sabéis, ¿no? De que después, pues, podamos generar algún tipo de, de red autónoma, ¿no? Que, que dé continuidad continuar a esta temática. Entonces, bueno, ya en este punto, ¿no? Antes de ir a las salas y viendo que, claro, vamos un poco más de tiempo, ¿no? Tendríamos que estar en las 17 o de, en sí. las 17... Igual, el mes de 20 podemos dar 17 minutos, algo así, para dar la instrucción a Sergio. ¿Te parece bien? Vale. Y mientras nos vamos a dar como unos segundillos, mientras Sergio prepara, ¿vale? Para ir reflexionando sobre estas preguntas, ¿no? Para, para poder elegir, ¿no? Y es, pues, ¿qué vais haciendo ¿no? en esta campaña? ¿En qué grupos motores os podéis sentir más identificados identificadas, no? ¿Y sientes que puedes aportar e influir más? ¿O, o, ¿O dónde crees que tu aportación puede ser más más significativa pues nada, todo listo Vamos, damos 15, 15 segundos Sergio y, y ya puedes lanzar las salas para que la gente recordar que vais a poder elegir en qué sala la primera sería visibilizar el colapso la segunda estrategias para colapsar mejor la tercera narrativas para el cambio cultural y la cuarta experiencias para iniciativas ciudadanas una vez terminemos haremos la apuesta en común de, de lo recogido. Así que nada, pues buen viaje y, y disfrutar de, de esta experiencia. Qué rápido. Rosa, te has quedado medias. Se ha pasado volando, ¿no? Se ha quedado sí. muy rápido. Se ha pasado rapidito, sí. Marco se ha quedado con la palabra en la boca. <risa> vale, estamos sí. todas entonces ya por aquí. Vale, pues ahora mismo lo que vamos a hacer es, eh, bueno, además de facilitar, hemos estado tomando un poquito de, de nota, ¿vale? Un poco para compartir, para que la gente que no hayas podido entrar a alguna mesa también esa información por si por si, oye, eh, resulta que hay escuchar la, la información, anda, pues esta mesa puede estar guay, y, o este grupo motor, y entonces me voy para allá, y un poco también para saber qué es lo que va a trabajar cada una, más o menos, ¿vale? Entonces, eh, pues vamos a hacer una apuesta en común, voy a empezar, vamos por orden, ¿no? uno dos tres cuatro ¿qué uh -huh. os parece? Y, y nada, ya que <ríe> ya he estado en la 1, en visibilizar el colapso, pues empiezo yo. Vale, eh, bueno, un poquito, la verdad es que nos ha faltado un poco de tiempo, ¿vale? Entonces, eh, en principio queríamos ver que, que por qué es importante ¿no? visibilizar el colapso para a partir de ahí ya ver qué tipo de, de información, de acciones se podían hacer, ¿vale? Y esta segunda parte no nos ha dado tiempo a profundizar demasiado. Eh, entonces, eh, sobre la primera parte, ¿no? La de por qué es importante... Pues ha hablado de la, que es muy, ese, pues es muy importante para concienciar ¿no? y sensibilizar a la gente para que sea consciente de que el colapso existe, ¿no? Y que luego a partir de esa consciencia ¿no? también se pueda generar acción en, en lo cotidiano. O sea, acción que puedas llevar en el día a día, ¿vale? También se ha hablado que hay que tener pe, cuidado ¿no? con la manera en que se transmite el mensaje, que no puede ser como muy negativo, sino puede llevar a la paralización, al colapso ¿no? personal... Al miedo, ¿no? Y entonces se ha, se ha hablado de mensajes del tipo que se podía eh, hacer mensajes, bueno, transmitir mensajes de así se hace y así no se hace, o, o si se hace así lo que nos va a llevar, ¿no? Y, y esas cosas, ¿vale? Luego, por otro lado, también se habla que es importante eh, traer conciencia, ¿no? De, no solo de, de que vaya el colapso, sino también de los límites que suponen, ¿no? De, de qué margen de maniobra real tenemos para, para definir una estrategia ¿no? de, de resiliencia frente al colapso. ¿no? Tanto los límites negativos ¿no? como, lo, como también aquellos aspectos positivos que, que a lo mejor podemos, son, potencialmente, eh, son potencialidades que nos pueden ayudar ¿no? en, la, en la estrategia. Y eso en cuanto a por qué es importante. Y ¿vale? ya hemos hablado muy poquito... De, de, de cómo se podría hacer, ¿vale? esta parte habría que desarrollarla más, pero bueno, todo eso nos ha dado tiempo a visibilizar eso, que un poco a, es necesario visibilizar la raíz del problema ¿no? y, y el sistema económico de, de trabajo, ¿no? que lo, los, los, los obstáculos que pone ¿no? para, para, la, para de, de, digamos, llevar a cabo una estrategia frente al colapso, ya sea personal o, o colectiva. Y luego también que es necesario que crear como puestos de trabajo ¿no? y, y buscar también la rentabilidad ¿no? de, de, de la resiliencia. ¿no? Que sin, si no existe esa rentabilidad también es complicado luego llevarla a la, a la práctica. ¿no? Es un poquito lo... y ya está. Y ahí nos hemos quedado porque ya el tiempo se ha acabado y, y no nos da tiempo a indagar más. ¿Vale? Entonces, nada, eh, sí, segunda mesa. Yo. Sí, por favor. Segunda eh, mesa o grupo eh, eh, es la estrategias para coleccionar mejor. ¿no? Nos, el foco principal de nuestro grupo es ver cómo generar estrategias para, para ir encaminándonos a la residencia local con, con un enfoque de justicia global. Y la pregunta así generativa que teníamos era qué queremos cambiar y dónde queremos influir y qué queremos conseguir con ello. Y bueno, han salido cosas sobre sensibilizar la población, deslocalizar el sistema alimentario en producción y consumo, cómo es posible esto del cambio, cómo es posible cambiar, eh, conectar con la motivación y nuevas formas de hacer, han salido herramientas, queremos herramientas para cambiar y crear nuevas maneras de hacer comunidad. Cambiar la conciencia y la importancia de lo que significa la escasez también ha salido, ¿no? El significado de la escasez eh, en relación al decrecimiento, que cómo, cómo nuestras creencias nos pueden estar eh, influyendo y cómo, cómo posicionarnos de una manera distinta en cuanto a nuestros valores y nuestra manera de concebir la escasez. Maneras diferentes de, de entender el emprendimiento también, hacia un compromiso más social. Cambiar la perspectiva. De que no podemos hacer nada ante la magnitud del colapso, verlo, cambiar la perspectiva de verlo como algo tan sumamente grande que no se puede hacer nada y ver que se pueden hacer cambios individuales buscando nuevas formas, empezar con pequeños pasitos que van haciendo un cambio. Se ha puesto también el ejemplo de, de Reas, de a, a, a colación de poner la vida en el centro y se ha hablado también de un, de un factor espiritual en el emprendimiento, de cómo integrar nuevos valores en el emprendimiento. Otra cosa que ha salido en relación a, a esto que comentamos es la responsabilidad social pública de todas que conformamos el sistema. Cómo, cómo traer a, eh, a todo esto la responsabilidad pública de cada, de cada una de nosotras. Y luego en relación a cuáles son las variables críticas que lo pueden permitir, han salido cosas como dónde se, eh, eh, fijarnos de dónde se deposita el dinero y la influencia que tiene, eh, darnos cuenta de que la propia dificultad que estemos pasando nos puede dar la oportunidad de un cambio importante la reformulación de la educación en el emprendimiento es pues una de las claves que nos permitan esto cambios en la individualidad cómo concebimos la individualidad y, y, la, y la parte colectiva diferentes modelos de reparto en relación al, al decrecimiento derecho a la alimentación y entendiéndolo o enfocándolo desde la incidencia, desde incidencias políticas. ¿Vale? Como os decía, eh, nuestro grupo trata de enfocarse más en cómo crear nuevas estrategias, cómo, eh, estrategias, perdón, por la velocidad, cómo generar un, un plan estratégico para llevar todas estas, en, en, en todas las temáticas que hay posibles, cómo ir generando estrategias posibles. Gracias, Fono. También, también comentaros, perdonar que, que ha ido bueno, que, que han ido entrando diferentes personas y que, y que igual se han encontrado con que iba, iba íbamos ahí compartiendo y, y no tenían toda la información, ¿no? Yo he ido recopilando y, y bueno, ahora, ahora ha sido el momento de transmitirla. Vale, muy bien, gracias, Fono. Pasamos al tercer grupo. Sí, sí, entonces, voy narrativas. Voy yo. Bueno, en, en el grupo que, que yo estaba facilitando, que era el de narrativas para el cambio cultural, primero se ha como una... traía una persona, una voz, una propuesta, que es, bueno, que, por qué ver o analizar, ¿no? Por qué es difícil cambiar la narrativa, ¿no? Porque era un interés de su colectivo. Y a partir de ahí, bueno, ha salido otra voz que, que, que hablaba de decir... que lo entendía como algo más, más práctico de, de directamente que el grupo ya generara narrativas, ¿no? Y bueno, pues, pues salió Voz en esta línea que era pues, generar relatos, ¿no? trabajar más en la parte creativa, ¿no? y que no partíamos de cero, que, que ya hay ¿no? muchos relatos. Había una voz ¿no? que hablaba un poco también de la forma, ¿no? de, de cómo podemos llegar a la gente desde una posición más amorosa, ¿no? más cuidadosa, y no tanto desde el enfrentamiento, y desde, sino con conciencia. También se, se, se comentaba ¿no? que, que, bueno, que también... Es importante eh, apoyarnos también en, en información académica y científica ¿no? que, que den legitimidad a esos relatos ¿no? y que también he estado de acuerdo con apoyar ese enfoque un poco más constructivo, digamos. En, también otra voz que hablaba de, bueno, de, de cuidar el cómo decirlo, ¿no? que o el sea, que, que cómo decirlo ya es en sí un, una narrativa, ¿no? O sea, el, el cuidado y la empatía hacia el que está enfrente. ¿no? Y había otra persona que, que la palabra narrativa, pues, a ella le sugería, ¿no?, pues, más eh, ver que, o narrar desde de qué paradigmas queremos construir, ¿no? Y hablaba, pues, eso del ecofeminismo y, y también hablaba de, bueno, de la democracia de profunda. Y también, que, ve, que veía muy importante, ¿no?, pues, la dimensión emocional y el ámbito relacional, ¿no?, en, en las narrativas. Y ya para acabar, aunque, aunque se ha quedado atropellada por, por el cierre, ¿no? pues nos comentaba otro, otra compañera pues eso, que, que venía de otro grupo, parece que era del 1, ¿no? por lo que ha comentado Isidro, ¿no? que el tema de, del enfoque, ¿no? de si nos centramos en, en, la comunicación, en el, en el colapso o en las posibilidades, ¿no? un poco desde de qué enfoque queremos transmitir. Y también he comentado, la cosa pues, que ahí se ha cortado, ¿no? Que, que a veces puede surgir como una competencia de narrativas y cómo podemos aunarlas. Bueno, ahí se ha quedado, entonces tampoco puedo recoger bien lo que quería traer. Y bueno, como vamos a hablar de tiempo, pues paso ya a Maro. Vale, bueno, pues desde las iniciativas sí hemos estado compartiendo como varias iniciativas que ya están vigentes, ¿no? Y, y las compis pues, han estado comentando. Yo, bueno, os las os la describo. Eh, se ha comentado el proyecto altiplano arti, por el agua en Granada, que bueno, que la idea que es, eh, eh, a, ver, a ver si lo entiendo, porque he escrito súper rápido, vale, hablaba del tema del agua, que en este proyecto es muy institucional, pero lo quiere llevar también a otro nivel y movilizar un poco todo el territorio. Eh, y bueno, está relacionado con el plan hidrológico del Guadalquivir. Eh, hablaba Teresa Gómez. No sé si. Sé que ahora no es el momento de compartir, pero bueno, como esto después lo pasaré por documento, también ahí puedes añadir más cositas, ¿vale? Como he ido recogiendo así a marcha forzada. Eh, otro proyecto también, hablaba Raquel, eh, eh, Semilla Monte Alegre, en Málaga. Que, bueno, es un proyecto de permacultura, que son dos personas que estudiaron la permacultura en Tamera. Y, bueno, pues tratan un poco de, de, de la educación, sensibilización, la agroecología y crear espacios un poco más resilientes. Mm, hablaba un poco de, de las cosechas de agua, de que la creación de bosques comestibles y, bueno, que daba bastantes ejemplos de ello, ¿no?, por, por su localidad que ya estaban funcionando. Eh, hablaba también ella de la Escuela para el Desarrollo Sostenible para poder cambiar el ciclo del agua. Bueno, todo muy relacionado con el agua, o sea, ha habido varias iniciativas así. Después, a Salva, otro compañero de Acción por el Clima, en Marbella, pues nos comentaba sobre la plantación de árboles frutales en un barrio marginal, y que, bueno, que como que se recogieron todas las basuras de allí y pusieron árboles, ¿no? Y quería como replicar también esta idea, que eh, desde la Red Permacultura de Málaga. Eh, y Después tenemos a Francisco de Sevilla, que también ha, ha traído esta iniciativa, Amalgama, Amalgama Desarrollo. Eh, bueno, y aquí he hablado un poco que es una plataforma que, que une a jóvenes en proyectos socioculturales y medioambientales. La idea es un poco la sensibilización, eh, que, haya, que puedan también crear eh, sinergias y unirse a otros proyectos, eh, el aumento del impacto ¿no? de todo lo que están haciendo. Algo importante que ha salido es la participación de los jóvenes, que a veces puede ser difícil, ¿no? Y cómo también enfocar desde ahí y ponerle un poco de mirada, ¿no? Y fomentar un poco la resiliencia desde ahí. Eh, después tenemos a la aldea del Calabacino. Eh, no he apuntado el nombre, no recuerdo. Pero bueno, hablaba un poco de todo lo que promueve esa aldea, ¿no? La aldea del Calabacino, que eh, de alguna forma tiene... Ha salido mucho del sistema, ¿no? Y tiene una red fuerte. En el que también pues, eh, se han reducido muchos residuos porque no hay coche, porque hay, allí, para llegar allí hay que ir en burro andando. Y, y bueno, pues también se han hecho recuperaciones del sistema, del sistema hidráulico, eh, también entra en la soberanía de la salud, de la crianza, de la educación. Y bueno, eh, ella también hablaba de. De, de esa dificultad de, de, de los jóvenes, ¿no? Y, bueno, ha habido ahí como un punto también de, de generar redes, de pedir contactos para ver cómo, cómo se, pueden, se pueden apoyar. Después han aparecido otros verbos también, eh, se han sumado otros verbos a iniciativa y se han traído relacionar, apoyar, difundir, crear sinergias. Y, bueno, de, después al final también Raquel hablaba de nuevo sobre... La soberanía alimentaria, la parte de la educación, el home schooling, eh, como ahora también con el tema de la pandemia, cómo como podemos también pues, recoger esa parte de la educación ¿no? y hacer el cole en casa. Y desde ahí, pues hay también mucho que aportar. ¿no? Ella traía que, que podía tenía bastantes nociones sobre eso. Y poco más porque ya se nos ha ido. Mm. Mm. No bien nada bien. tiempo, ha sido muy cortito. Vale, muchas gracias, Maro Nada. Pues nada, ya en principio sabemos ya más o menos de qué va a ir cada grupo motor y ahora vamos a entrar ya en, en elegir, ¿vale? Mm, eh, antes de, de entrar a elegir el, el grupo, ¿vale? Sí que desde, desde el equipo, ¿no? Eh, un organizador y coordinador del proyecto, ¿no? Estaba. Queríamos como atender a un par de criterios, ¿no? eh, Entre grupos. Uno es que haya una, una equidad, que más o menos estén igualados en número, ¿no? Entre los grupos, que no haya un grupo que se quede cojo, vamos, y se quede con, con dos, tres personas, ¿vale? Que como mínimo puede haber como cuatro. Y el otro es el tema de equidad de género, ¿no? Que si en la medida que se pueda, lo, lo puede que cada grupo tenga. tenga equidad ¿no? en pues sería lo ideal, ¿vale? Entonces, un poco, ahora mismo, in situ, no nos va a dar tiempo a, a hacerlo, pero sí que queríamos tomar como una, una primera foto, ¿vale? Y queríamos hacerlo a través de un Doodle, ¿vale? Que os voy a, a pasar ahora mismo el enlace por el, por el chat, y antes os, pero antes os quiero explicar un poquito, voy a compartir pantalla un minutito, ¿vale? Para explicaros, o sea, es muy sencillo. ¿Vale? Entonces, eh, si no lo habéis utilizado, es tan sencillo como poner el nombre, te lleva el enlace, te lleva directamente aquí. Y luego, si estoy seguro de que quiero estar en este grupo y no quiero ninguno más, pues solo doy una opción. ¿Vale? Que me motiva tanto este grupo como este grupo a tope, me marco las dos opciones. ¿Vale? Que... Y luego también hay otra opción eh, que es eh, que no lo tengo seguro. ¿Vale? Que este grupo es esto? Le damos, un, le damos un, dos clics y nos da esta opción. ¿Vale? Eh, queremos recoger esto un poquito para luego, si hay necesidad de compensar esos grupos después de la primera elección, pues que lo, lo podamos hacer. ¿Vale? Si hay alguien que no puede entrar al al grupo, al Doodle ahora mismo, que diga sus elecciones por el chat. ¿vale? Que ponga nombre y el número del grupo motor en el que quiere estar ¿vale? para tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces os voy a pasar el doodle ahora por el por el chat. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y en un minutito, pues entráis y, y lo vais rellenando, ¿vale? Para, para poder tener esto: esa foto. ¿Cómo ha salido la, ¿Vale? la, el, el equilibrio más o menos de gente Isidro? Vale, grupo motor habría 9, el 216, el 3-9. Y el 4 o 10. Vale, entonces más o menos el, 10, el 2 es el que tiene más fuerza, pero bueno, ya está. Vale, ¿hay entonces más personas ahora personas sí, lo que... el 2, que igual si, si hay gente que está como dudando entre el 1 y el 3, podría tener la opción de, de pasar, pues sí es interesante. Exactamente. Eh, yo, no, yo no he podido hacer el dooder, no se me han abierto. Mm, vale, pues vale. entonces, si quieres, no lo dices ahora por el chat. ¿Vale? Tu disponibilidad de grupo. De todas maneras, vamos a irnos a los grupos rápidamente eh, para ver la fecha, ¿vale? En principio vamos a elegir, sabiendo cómo está la distribución de los grupos, al grupo que más nos interesa, ¿vale? De la misma manera que, que antes. Nos va a salir el cuadrito este y entramos en el grupo que, que nos interesa, ¿de acuerdo? Y ya vemos un momentito la fecha, volvemos y ya cerramos. Pues en el tema de los tiempos, como queremos acabar a las 8, os pedimos unos minutitos más y vamos a intentar que los grupos pues estar cinco minutos, porque si no se nos mm. va a ir un poquito, ¿vale? Sí, 5 sí, cinco, cinco minutitos, está está estupendo así. Ese reparto es un es inicial, habrá gente que se sume, o sea que está, ese reparto está bien, no, no ha quedado ninguno, mm. cojo. Así okay. que vamos allá. Bueno, ¿Estamos todas ya? Vale, pues, nada, ya, ahora vamos a hacer como un pequeñito cierre, ¿vale? Explicaros un, ahora explicarán desde, desde Sol un par de cositas así operativas, ¿vale? Y haremos como una pequeñita evaluación y ya nos vamos, ¿vale? Entonces, nada, Sergio, Marcos... Marcos, Sergio. Dale tú, Marcos. Bueno, pues... Eh, nada. Eh, muy contento de... de toda la participación que, que ha habido hoy. Eh, contento de ver tantas caras, algunas conocidas, otras no. Y, y bueno, con mucha ilusión de, de este inicio de, del proceso participativo de la campaña. Eh, recordaros que que vais a estar informados eh, a través de correo electrónico porque entiendo que todas las personas habéis rellenado el formulario de inscripción si alguna persona no lo hubiera hecho pues que nos lo diga ahora para, para pasarle eh, el enlace y que se inscriba y, y que nada, que nos veremos muy pronto en las primeras reuniones de los grupos motores que, que serán pues desde el 3 al 11 o 12 de de febrero, ahora ya iremos rellenando también los doodles para elegir la, las fechas que mejor nos vienen a todas y a todos. Si hay alguien que por cualquier cosa no, no tiene el enlace, no se preocupe, que, que lo va a recibir mañana por correo electrónico. Y, y, y bueno, pues nada más, que, sí. que nos vemos en la próxima. Venga, pues vamos entonces al, al cierre, ¿no? Sí. Bueno, eh, lo primero es la sensación de, ¡guau!, todo como muy deprisa, ¿no?, muchas ganas de, de compartir y poco, mmm, siento como que hemos hablado mucho, ¿no?, entre las facilitadoras, eh, SIA, y poquito a poco esto no va a ser siempre así, amigas y amigos. Ahora, a partir de ahora ya eh, la autogestión está, de como mmm, la mano está para vosotras, ¿no?, y... y y sí que queríamos un poco en estas dos horas aprovechar y darle a todas las posibles dudas a configurar el grupo motor y a partir de ahora, pues las siguientes reuniones van vaya a ser la prioridad, ¿no? Pero no, no quería no dejar de decirlo. Y bueno, como, como cierre, y ante un grupito como sois tantas, eh, se nos había ocurrido eh, un poco el cómo nos vamos, qué sensaciones, ¿no? Alguna palabra, cómo, cómo podéis recoger un poco toda esta sensación, eh, alguna posible motivación, cómo está vuestra energía, ¿no? Y a priori era con un folio, pero a mí me apetece, ahora voy a cambiar un poco, me voy a arriesgar y quiero escucharos. Necesito escucharos, pero aunque sea en plan caótico, va, va a ser como un minutito de de que podáis decir palabras de eh, sensaciones que tengáis, ¿no? Cómo como cerramos la sesión con, con vosotras, ¿no? Más allá de que después quien quiera y tenga dudas, ya recordamos que Marcos y Sergio se quedan. Entonces, bueno, mmm, abrir micros y, y darle un poco a esas voces que, que se os escuche también. <risa> palabras, sensaciones... Mmm. Vámonos que nos vamos. Mucha alegría oh. de ver a tantas. Ole. Mm -hmm. Yo me llevo ilusión. ¿Tienes? ¿Tienes? Entusiasmo. Comentario. Red y fuerza. Vamos. Yo me llevo ilusión y también un poco duda de lo que se va a hacer realmente. Pero también mucha ilusión. Porque saben cosas os guay. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! <risa> Semáforo en ámbar, esperando pisar el acelerador. Lo siento por la comparación. <risa> Manuel Pérez, comenta por el chat, inclusión y conexión. Vale. Gracias, Manuel. Pues yo con mucha ganas, la verdad, y con el gusto también de entregarme un poco a lo desconocido y a lo que venga. Y me agradecía de contar con un equipo de facilitadoras. La verdad, para mí eso es esencial para pa estar aquí, la verdad. Hola. Gracias. Hola, Cecilia. Además, estamos todos en tierra ignota. Así que a descubrir. A descubrir nuestras nuevas maneras. Adiós, Cecil. <risa> <risa> Bueno, bueno, pues algo más, algo que se queda ahí en el ajillo, si no, me gustaría terminar con algo sonoro, un aplauso, algo de venga, nos lo merecemos todas, estamos aquí. Eja. Vámonos, gracias. Gracias. Uh, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao. Nos quedamos no. quienes quedamos. De cierto, quedaos quien quieran. ¿Preguntar alguna cosa? ¿Hay sí, tiempo para te, pues? tenemos una pregunta ya, Eduardo, que empezamos por ahí. Sí, sí, bueno, si queréis, bueno. os lo comento un poquito la, la cuestión. Sí, a mí me ha quedado no, clara, si tienes otra cuestión. Vale, sí, a mí me ha quedado clara. No, la pregunta, es, lo, lo que me gustaría es contextualizarlo, a ver... La, la, vale, pues en los grupos vale. con los que yo he hablado, el foro y, y la gente le ame, claro, ya hay redes establecidas en relación con los dos temas que más nos interesan, que es el educativo y el tema agroecológico, en concreto huertos. Son los dos temas que trabajamos, en los que podemos aportar algo. Claro, lo que la gente quiere saber es si eh, el, la diana es una población en general. O si se hace una actividad, va a estar dirigida a estos sectores que ya están movilizados y que tienen un cierto nivel de concienciación. Esa es la pregunta, porque claro, preparar una actividad es uh -huh. muy diferente según se haga a la población en general o, por ejemplo, a profesorado innovador que ya está entrando en estos temas. Sí, sí, partiendo de no la momento, propuesta... Marcas. Se me ocurre que las personas que vayáis teniendo preguntas lo, lo podáis ir escribiendo en el chat para ir teniéndolo en cuenta y ver cuántas preguntas Vaya. y cuánto tiempo. Gracias, Fono. Vale. Eh, partiendo de la propuesta que hacemos, ¿no? Que, lo, que lo, eh, la población objetivo, eh, como comentó Sergio, es la sociedad civil organizada y las instituciones públicas, a partir de ahí, evidentemente, eh, se puede ir aterrizando, ¿no? ...se puede ir aterrizando, o sea, pues, como tú dices, pues, eh, dentro de las instituciones públicas, pues, comunidades educativas... ...dentro de comunidades educativas, o pues, a lo mejor, eh, primaria, secundaria, universidad... ...o sea, todo eso está por definir, pues, pues eso, ¿no?, que, que está abierto, que eh, creemos que hay que incidir fundamentalmente en esos dos sectores... Eso es muy amplio, ¿no? Porque cuando hablamos de sociedad civil organizada, es pues muy amplio, ¿no? O sea, pues podemos pensar en iniciativas comunitarias, en colectivos sociales, en movimientos sociales, en ONG de desarrollo, en empresas de economía social, pero, pero, pero ese nivel de concreción ya eh, lo harán los grupos motores y, y, y en función de cada actividad, pues ya hará el aterrizaje, ¿no? O sea, partimos de un, un abanico bastante amplio pero nosotros al definir ese, esos dos como públicos objetivos, ¿no? Sociedad civil organizada e instituciones públicas lo hemos elegido porque creemos que son multiplicadores del impacto ¿no? O sea, porque ahí hay realmente multiplicadores del impacto y además también está la gente como eh, a priori más afín, ¿no? O sea, eh, porque aunque muchas de las organizaciones las instituciones no manejen este enfoque pero se le presupone que están velando por el interés de las mayorías sociales, el interés público el interés de la sociedad entonces se les supone que, que, que, que serían afines a, a, a trabajar con este enfoque eh, a partir de que entiendan o comprendan en el momento en el que estamos de, de proceso de colapso. Vale, pues teníamos a Ainoa que quería lanzar una pregunta. Voy a cortar algún micro, ¿vale? Que se cuela algún ruidito por ahí, pero es por eso, ¿vale? Por pequeñas interferencias. Vale, a ver si, si la enfoco bien. Estaba una compañera mía también en la sesión, pero se ha retirado eh, y estamos, estamos juntas en, una, en un proceso ahorita semilla, también de, de, de un rural hub. Eh, entonces, cuando yo asistí a la, a la presentación, pues me resuena mucho lo que nosotras estamos haciendo con lo que vosotros proponéis. Entonces, yo le dije a ella que quizás podríamos establecer alianzas y sin la, sin la participación de ella no me puedo comprometer eh, a ser parte de un grupo motor, pero igualmente quedaría como parte de apoyo a visibilización por redes sociales. ¿Es posible que, que tenga yo este, este lapso de tiempo para, para dar una respuesta? Sí, en principio nosotros lo que hemos planteado, nuestra propuesta es que los grupos motores estén abiertos al menos durante el mes de febrero. Eh, pero entendiendo también que a lo mejor los grupos motores en un momento dado pues quieren cerrar, ¿no? Porque también eh, pues muchas veces es complejo nuevas incorporaciones cuando el proceso ya está bastante avanzado o por el número de personas. Entonces, nuestra propuesta es que en el mes de febrero los grupos pues, permanezcan abiertos, cuidándolos, pues como hemos explicado, pues, con ese proceso de acogida. Y para que la gente que entre o las organizaciones que entre pues, estén bien informadas, entiendan bien todo el proceso el trabajo previo que ha hecho el grupo motor y asuman también pues, respetar los acuerdos las decisiones que se hayan tomado hasta el momento pero a partir de ahí eh, bueno, pues, te puede, os podéis incorporar tanto a título individual como organización en el momento que queráis durante febrero ya a partir de marzo no podemos garantizar nada porque ya cada grupo motor decidirá si permanecen abiertos o no y si permanecen abiertos también en qué condiciones, ¿no? a lo mejor marcamos unas condiciones. Y, y después la colaboración desde fuera, esa sí va a estar siempre abierta, o sea es decir, nos mandáis las propuestas por correo electrónico y a partir de ahí pues nosotras las trasladamos a los grupos motores correspondientes y al espacio de coordinación. Vale, Leticia... Quería y, y retiraba, ¿no? <risa> vale. Eh... Y Raquel... Raquel, ¿quieres abrir el micro y lanzarla tú directamente? Buenas. Vale. Buenas. Sí, pues me surge esta duda desde la última vez. Eh, igual la habéis comentado, perdonadme si no, no estuve atenta. Si vamos a poder ofrecer o, o... ¿Sí hacer propuestas de espacios privados para estos 16 eventos? ¿O van a tener que hacer espacios públicos donde pueda venir todo el mundo? Porque como estamos en un momento muy delicado, pues quisiera un poco entender realmente mi participación, que también va a depender un poco de, de esto. Hmm. Pues mira, son espacios públicos, <ríe> si consideramos el ciberespacio un espacio público o, o común. Porque como se ha tenido que, re, que replantear el, el proyecto y es 100% online, entonces uh -huh. todo, uh -huh. todos uh -huh. los eventos, uh -huh. la parte, ¿no? la, la, la, la, ese tipo de actividades y demás acciones que se realicen pues tienen que ser todas, todas online. Entonces, mira, así pues, nos, nos, nos quitamos de, de, ¿no? de esas sesiones de espacio y, y las complicaciones que tendría en estas, en estas circunstancias. Entonces, pues no sé si con eso queda resuelta. Sí, eh, ¿se, ¿habrá la posibilidad de que mejore la situación y, y se pueda ofrecer algún evento presencial? ¿En algún, ¿Se abre esa posibilidad? Sí, podría, podría ser, sobre sí, todo como como cosas a añadir, a añadir ¿no? como extras, como que hay un no un número de no de actividades pues como que habría que hacer sí o sí, y si sobre eso, como que sobre esta partida, es, es un poco una como una eh, un, un enfoque general, ¿no? como si a partir de esta de, de la propuesta que no que venimos presentando, pues surgen formas de, ¿no? de ampliarla, de enriquecerla, de multiplicar y tal, pues Genial, y entonces de cara a lo presencial pues si hubiese, si se pudiese hacer algo las circunstancias fuesen propicias pues por nuestro lado no hay, digamos, inconveniente lo que no. pasa que, bueno, nos movemos en, en un contexto pues muy ¿no? complicado, súper incierto entonces como que, bueno, en el tramo en ese tramo de ¿no? para que el proyecto se ejecute pues la única forma era que se hiciese que se hiciese todo, todo online como hay la intención de darle continuidad a la campaña pues también, si ahora no se puede hacer, si en estos meses no se pueden hacer esos eventos, pues posteriormente si surge esa, esa energía ¿no? de, de darle continuidad, pues ya se abriría otro escenario, esperamos que más propicio donde poder tener encuentros presenciales, sean más focalizados en un territorio, sean de tipo andaluz, bueno, un poco lo que, lo que, lo que se quiera eso, eso estaría abierto realmente Gracias, pues bueno en mi caso tengo bastante experiencia organizando eventos y para mí sería un reto organizar eventos online, así que bueno, igual me, me lo, lo, lo consulto un poquito, pero me, me apetece también el reto de ver cómo hacer este tipo de cosas. La otra consulta es el tema del presupuesto, que no me ha quedado claro, ¿no? porque cada uno de estos eventos vamos a traer a ponentes, vamos a intentar hacerlo atractivo no para que venga el máximo de participantes cibernéticos posible. Entonces, ese presupuesto tenemos que autogestionarlo o hay una partida por, por evento, eso no me ha quedado claro. Pues mira, Raquel, eh, te, tenemos un, el, el, el presupuesto que tenemos de una subvención, ¿no? una subvención de la ACI, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Eh, lo presentaremos en detalle en la primera reunión de los grupos motores, pero uh -huh. te adelanto. Hay una partida del presupuesto que vamos a gestionar directamente Cia SIA y hay otra partida del presupuesto que se va a gestionar desde los grupos motores. ¿vale? Uh -huh. La parte más técnica la vamos a gestionar nosotros. Es decir, lo, los grupos motores lo que pueden decidir es, pues, eh, las personas que evidentemente que van a participar en las charlas los ponentes, los servicios técnicos para desarrollar los materiales eh, y después también pueden variar un poco, hay como aproximadamente 3.400 euros por, por grupo motor, entonces eh, hay como tres partidas básicas una es eh, una gratificación para el rol de coordinación, porque eso lo explicaremos eh, con, sí. con más detalle también, que requiere, va, a requerir, va a requerir una responsabilidad importante, eh, eh, como mínimo ya de entrada, nada más que de participar todas las reuniones de su grupo motor y todas las reuniones del espacio de coordinación, más otras que se deriven. ¿no? Por otro lado, eh, para organizar estas actividades públicas, que en principio, si nos repartimos pues son cuatro actividades públicas de sensibilización por cada grupo motor, como que llevarían más las riendas y hay dinero, pues para eso, si es de experiencias pues para darle un, un, un dinero a, a las experiencias que participen o a los ponentes que vayan a dar las charlas o a la persona que vaya a dinamizar un taller. Y, y por otro lado, hay dinero también para elaborar una serie de materiales audiovisuales o podcasts eh, que, que también relacionados con los grupos motores. Entonces, bueno, no quiero entrar más en detalle, pero no os preocupéis porque todo ese detalle sí que lo vais a recibir en, en la primera reunión del Grupo Motor. Vale, gracias. No sé si te respondo. O sí, me respondes. Es que tengo bastante tiempo. experiencia organizando eventos también sin presupuesto y tirar de, de, de trueque, de ayuda, de que la gente se enrolla y requiere mucho, mucho mucho compromiso, mucho esfuerzo, Aquello, claro. yo, por ejemplo, no estaría no, no, no tendría disponibilidad, ¿no? pero si sé que contamos con, con recursos, pues las cosas son mucho más fáciles en estos momentos, en esta coyuntura claro. histórica donde la sí. gente realmente necesita también dinero, ¿no? sí. y me motiva sí. más no a echar de, de telefonazo y, y ponerme a coordinar cositas vale, gracias, esa era la sí. pregunta gracias por las preguntas por interés perdona, que no quita eh, la posibilidad de que haya otro tipo de fuentes de financiación o sea, ese es como el punto de partida que si después nuestra creatividad y encontramos donaciones o, o, o sea, pues todo eso, bienvenido sea pero sí que partimos de esa, de tener un presupuesto ¿no? para empezar uh -huh. Vale. Eduardo, ¿quieres lanzar eh, esa otra pregunta? Ahí. Lo tenéis por escrito en el chat. Vamos, lo único que planteaba es... Eh, vamos a suponer que se mm, plantea en un grupo motor eh, una actividad concreta, una actividad determinada. Por ejemplo, eh, una sesión de trabajo virtual sobre huertos educativos. Yo siempre hablo de los míos, ¿no? Pero bueno, sobre huertos mm -hmm. educativos. Entonces... Eh, eh, eso se plantea en el grupo, el grupo motor, me imagino que lo discute, lo aprueba y tal, tiene que estar implicado todo el grupo motor o te puede de dejar que eh, el representante de un colectivo lo lleve a su colectivo y a ese colectivo asuma la preparación de la actividad. Lo digo por una cuestión de, de forma de trabajo, sí. Hmm. Sí, a ver, yo diría que la labor del grupo motor, digamos, es... Seleccionar, ¿no? Como que habrá en un momento dado Que se empiecen a, ¿no? a barajar pues Actividades, entonces, bueno, pues habrá Varias, entonces tendrá Esa, esa capacidad de decisión de, Para elegir, ¿no? Qué actividades finalmente hacer Y como que el, el tener Como el, bueno, el, el Ser garante de que esa actividad, bueno Pues que, que esté como, bueno Trabajada, ¿no? Que esté currada Que a quien se selecciona, la pone el ponente Determinado, que un poco que cuide Esa, esa calidad que que, que, queremos, ¿no? que queremos cuidar, porque para eso también hemos reducido el número de actividades, poder hacer como menos actividad, pero bueno, menos actividades, pero como que puedan tener más impacto, ¿no? No quiere decir que, que todas las personas integrantes del grupo motor tengan que estar al tanto de todos los detalles, ¿no? de, de, toda, de todas las actividades que se planteen. Ahí se, pues, se pueden dividir. Oye, pues una o dos personas se encargan de hacer el seguimiento de la primera actividad que se vaya a hacer, otra de la otra, pero sí como que fluya, que fluya la, la, la información. ¿no? Hay una parte que claro, que si se le encarga ¿no? una actividad a, a alguien, pues... Eh, digamos, la responsabilidad de esa actividad eh, es la de, la de la preparación en ese sentido, pues es de a quien se la ha encargado. ¿no? Como que ahí es un poco la labor del grupo motores, bueno, oye, sabemos a quién le estamos encargando ¿no? esta, esta actividad, pues tiene cierta trayectoria, pues tiene cierta referencia, como que bueno, pues nos da confianza ¿no? para, para hacerlo y luego, bueno, pues hacer que se cumpla en el plazo previsto, ¿no? Y o asegurar pues cualquier necesidad que pueda tener esa esa persona, cómo va a ser online pues en un momento dado pues posible apoyo técnico el, el, pre, el pensar el formato también no para hacerlo, si va a ser un formato más pues charla y consultas o si se busca algo más interactivo para lo cual pues si ese grupo motor ya tiene experiencia, genial y si no, pues vamos a estar varias, varias personas, tanto desde la parte de facilitación como desde la parte de, de Soli para poder apoyar en eso ofrecer sugerencias de, de formatos algunas de ellas pues ya las estamos haciendo ¿no? en, en encuentros como este. No sé si sí, te resuelvo sí. más o menos y lo mismo Marcos quiere, quiere complementar algo. Sí, complementar alguna cosilla. Eh, claro, también estamos hablando al principio como es normal, ¿no? la lluvia de ideas, de temáticas, de, de actividades posibles, tal cual... Después de ese proceso, ¿no? donde se pone como todo encima de la mesa, habrá esa parte de selección, como apuntaba Sergio. Eh, pero, claro, fundamentalmente hay una selección como de las cuatro actividades de sensibilización para las que tenemos presupuesto asignado. Es decir, si, si, si, que, que después además también eh, sería interesante que todas las propuestas de los grupos motores pasen al espacio de coordinación y ahí también se valore un poco que haya un equilibrio, pues que no haya muchas actividades que se solapen, ver un poco que realmente al final consigamos construir entre todas pues un, un programa pues que sea coherente, equilibrado, complementario, sinérgico, que, que no esté muy despalazado o que al final en, en la campaña se enfoque demasiado en algunos temas y deje eh, eh, pierda de vista otros temas, ¿no? o sea, sería interesante que esas 16 actividades recojan bien un poco la diversidad ¿no? que, que queremos plasmar ¿no? no que ahora porque a lo mejor haya muy interés en un tema pues al final nada más que parece que, que la solución a todo es solamente abordar ese tema ¿no? la agroecología que es fundamental pero, pero hay también otros temas que sería interesante visibilizar ¿no? y por otro lado después está la posibilidad de que las organizaciones que tengan presupuesto propio quieran en, eh, incluir una actividad en la campaña en ese sentido solamente haría falta pues, que la propuesta nos llegara, que llegara a los grupos motores que llegara al espacio de coordinación y que, y que pasara por, por el visto bueno de alguna manera de, de las personas que estamos en el proceso y se incluiría sin problema en el sentido de que el bueno, tener un presupuesto propio no hay una limitación no, no tiene que pasar tanto el filtro como como de las otras porque tenemos solamente un presupuesto para 16 actividades vale, pues en principio no hay más preguntas y ya casi que <ríe> no hay pues sí. no, eh, nos estamos quedando ahí bajo mínimos, así que nada Eduardo, Raquel <ríe> Xavi, que está por ahí, que no, o sea, a lo mejor hay alguien detrás o no, que a veces se queda ahí claro, el claro. aparato conectado y, y no, no hay 100% de seguridad de que sí. Aparece hola, Xavi. Hola, Xavi. Vale, vale. ¿Está aquí? Bueno, sí, a <risa> veces pasa. Claro. ¿eh? Bueno, pues si alguien tiene algo más que comentar, pues listo y si no, pues concluimos. Hasta luego. Venga, nos vemos Venga, pronto. Hasta Venga, hasta la un gracias. Hasta la próxima. Sí, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao.